Hola chicos y chicas cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Jessica Gaviria Hoy aquí les tengo a mis dos ayudantes, mis princesas hermosas que me ayudaron a hacer este conejito para easter Y les dedica especialmente a sus abuelitos Aquí les voy a dejar los videitos para compartirles con ustedes, no olviden suscribirse, prender su campanita y darme like, bye bye. Hola Lali, vea, vea que, que te que hicimos, hicimos. Hola Abuelo vea que te hice, hola Abuelo Oscar, vea que te hice este conejito para ti, ¡Mua! Hacer con el chiquito? ¿Este? Las orejas. Uh, ¿Tiene orejas? Oh. <risa> ¿Qué podremos hacer con eso? Um, ¿Qué, um, ¿Qué podemos hacer con, con esto? Okay? ¿This? Hey. ¿Qué sería? Oh. Los piecitos. Las manitas. Muy bien. What a la manita. ¿Qué body? ajá cuál sería el body del conejito this this this I like it this like ¿Cuál sería el body this oh. no. ¿En dónde pondrías las manitas and here okay. y cuáles serían los piecitos ¿Es estos los piecitos uh -huh. and here dónde ¿Dónde está el body No sé cuál. ¿Tú tienes los pies en la cabeza? Vea. Aquí está ¿Tú aquí, mami. ¿Tú tienes los pies en la cabeza? ahí El, oh, oh, el barrio. Ah, el barrio. Ok. Vea, aquí está la colita. Sí, está uh -huh. ¿Dónde iría la colita? Aquí. ¿Pues tienes la colita en tu cabeza? <risa> okay. Mami, aquí, mami, mami. Uh -huh. ¿Dónde aquí? No, aquí. Ok, niñas. Vamos a poner la cabecita a un lado. Okay. La calcita, la colita en tu puesto. A un lado. Vamos a coger los piecitos. ¿Me dónde está Necesitas dos pies, dos manos. Y vamos uh -huh. a hacer como mamías. Hace. Sí. Ya. Gracias para estar en el canal de mami. ¿Qué hacen? Oh my goodness. Wow, you're working so hard. Look, no, no, no. Papi bea, papi vea hands. Oh wow. No, todavía noいる. no me ve. ¿Tú aquí, Mikey? No, mire. Ayudarle al like. ¡Mua!